Que ese es el, el, el, el modelo de sindicato profesional de las comisiones UBT. De, yo te subcontrato para que tú me hagas. Y en esa fase de subcontratación, de que para que tú me lo hagas, ahí aparece esta, la B. que lo hemos visto? Lo hemos visto muchos delegados que se cogen la obra para que se y, y ya lo sabemos un dónde de Por eso es importante la asamblea de los centros de trabajo y el qué se hace en los centros de trabajo. ¿Qué es lo que se hace? Y hay 100 delegados que afiliados y todos tenemos el mismo nivel de economía si los problemas son los mismos, que nos explotan, que nos machacan, que quieren acabar con nosotros, que quieren seguir con sus privilegios y que nos quieren aniquilados y aniquiladas. Y ahí es donde está el problema. Estamos en el debate, la empresa, la calle, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Si yo no te defiendo en la calle, lo no tengo que defender en mi puesto de trabajo, con mis compañeros, con mis compañeras. Lo mismo, no a los despidos, no a los seres, no a los seres a la reforma de forma laboral, en la calle y en el centro de trabajo. En los dos viejo que, que la injusticia, decir los pues, trabajadores no tienen conciencia. Bueno, y si tuvieran conciencia, ¿qué hacemos aquí nosotros? Si la conciencia se pudiera agarrar en un árbol, no sé para qué nos vamos a complicar la vida. Justamente el problema es que la conciencia se construye, no existe. Pues, la clase obrera es clase obrera en sí, el resto hay que construirlo, hermano. Es así la vida. Y se construye con un programa, con una batalla y con la lucha. Porque la... Cost... y de la clase como tal, la, los trabajadores que no se identifican como clase cuando se ven, sino como individuos que compiten por la miseria. Entonces esa, esa conciencia hay que construirla, y esa es la labor esencial del sindicato. Esa forma de razonar además, falsea la realidad. Hoy está en debate, lo hemos dicho en el, en el inicio, la lucha. Cuando decimos que la lucha es el único camino, no porque seamos cretinistas antiparlamentarios, que no lo somos. Lo que estamos diciendo es que ese accionar es el que genera la conciencia y el que mueve las cosas. Y esa lucha es la que se criminaliza. Lo hemos dicho antes en el ejemplo de los taxistas. Pero no solo se criminaliza, se banaliza. Hay una serie de personas que están muy poquitas, que se están lucrando y que lo que quieren hacer es apropiarse de un sector, en este caso el sector transporte, que es de interés público. Lo que está pasando es que hay corrupción política, porque están dando autorizaciones de VTC, varias, ¿eh? puedan ser 10 autorizaciones por 36 euros. ¿A quién se las dan? A sus amigos y a su familia. Es lo que está pasando con esta gente, que hay muchos más que estos. Estas autorizaciones al día siguiente las revenden de 60.000 a 90.000 euros. Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Estamos en lucha. Eh, porque, claro, tiene que haber un VTC por cada 30 taxis. En Madrid 580 VTCs. Hay 6.200. 4.000 más que hace un año, que había 2.200 más. Claro, es este. Están viendo el, la oportunidad y dicen, venga, pues a especular con licencias UBTC. Eso por un lado, porque luego también Uber y Cabify juntan a los gobiernos y les acaparan para que no sancionen la ilegalidad y para que hagan las cosas a su manera. Porque Uber tiene más dinero que muchos países pequeños. Le dice al político de turno, que encima lo tiene localizado ahí en el Congreso, cuenta en Panamá, que te voy a ingresar pasta para que hagas lo que yo te diga, sabes, o para que tengas vacíos legales o para lo que sea, corrupción y puertas giratorias, que vean que es la misma lucha, que cualquier trabajador y cualquier gremio que lucha, lucha por todos y esa es la visión que queremos lanzar desde esta lucha y también es una manera que ahora estamos en el punto de mira de los medios de comunicación, aunque sea para criminalizarnos, pero si tenemos a otros trabajadores que nos apoyan, también es una manera a nosotros de apoyarles a ellos y de darles fuerza. Queremos invitar a la, a la sanidad. Que nosotros contribuimos con nuestros impuestos, porque otra cosa no, pero impuestos por un tubo, paga el taxi. Contribuimos a la sanidad. Y la sanidad, sin embargo, está en una lucha muy urgente. que Se está muriendo gente en los hospitales, en las urgencias. Hace poco murieron dos personas en Santiago. Entonces, pues, irnos ayudando los unos a otros y que vea el gobierno, que estamos unidos, como una manera también de presión para que se bajen del curso. ¡Que viva la lucha de la mujer obrera! Lo que sí queríamos era poner un poquito el foco en el ámbito en el que nosotros desarrollamos nuestra actividad, que es el, en el ámbito laboral, porque siendo como ahora mismo hay una clase dominante totalmente en el mundo de trabajo sobre la otra y sabiendo cómo, eh, hay, hay, cómo la precariedad o como los bajos salarios inciden mayoritariamente en las mujeres, estamos seguros que en este ámbito se ejercen violencias soterradas eh, que no salen a, a flote porque al final lo que prima es la supervivencia y con, este, con esta situación de... de mantener el puesto de trabajo porque es tu modo de vida, estamos seguros de que se acaban se aceptando violencias que no salen a flote. Entonces creemos que es, es un ámbito en el que no se habla mucho de, de la violencia, porque se habla más en el ámbito familiar, pero que en el que nosotros tendríamos que poner el foco. Lo que nosotros apuntábamos como cosas a acometer era, primero, concienciar a nuestros compañeros en el ámbito laboral de que estas violencias existen. Y poderlas identificar, eh, formar también a nuestros delegados y delegadas en, en ese tipo de, de violencias, cómo, cómo, cómo identificarlas y, y cómo poderlas eliminar, y además, eh, un hecho que nos parece muy importante y es que no mirar hacia otro lado. A veces vemos como a una compañera, la están acosando, eh, claro, no hace falta que... O, petón, o, que, o que la viole para que sea una agresión eh, de violencia de género y hay otras muchas identificadas como micromachismos que, se, que en el ámbito laboral los vemos cada día y lo que hacemos es mirar para otro lado entonces en todo caso nosotros y nosotras lo que no debemos eh, ahondar en esta actitud. Cuando subo a esta mesa y los veo a todas y a todos, ese montón de compañeras y compañeros que todos los días, todos los días, se dejan la piel. Tienen su esfuerzo por hacer una organización grande, por hacer una, una organización con compromiso. Subo aquí y digo, estoy orgullosa de ser un miembro activista y militante de Cobas. Porque Cobas ahora mismo es la única alternativa que tienen los trabajadores y las trabajadoras para sacar y conseguir derechos y tener una pelea digna. Porque saben que nunca se van a quedar tirados. Porque la gente... De Cobas somos gente comprometida. ¿Comprometida con qué? Con una sola cosa. Con la clase obrera.